nos interesan tres aspectos importantes de la política municipal. Uno, lo que tiene que ver con la transición ecológica y la industrialización verde, los servicios públicos, por supuesto, como garantes de derechos en nuestra ciudad y también la justicia social. Si hablamos de industria verde, estamos hablando de que necesariamente nuestro tejido empresarial tiene que reformarse, tiene que adaptarse a los tiempos que corren y que están marcados clara y objetivamente por una crisis climática que aunque haya gente aquí en este pleno municipal que niegue, creo que cada vez menos gente en la calle puede negar el efecto, de, o sea, el aumento de temperatura con respecto a décadas anteriores. Y lo que esto está suponiendo de perjuicio, no solo sobre la salud mental, que ya se ha demostrado, de las personas, sino también en aquello que tiene que ver con la economía. Necesitamos empresas que se modernicen. Y para eso el ayuntamiento no es el único responsable, pero tiene que contribuir. Además de que tiene que contribuir a la hora de atraer inversiones que supongan empleo para la gente pero también una forma de producir distinta, que, que tiene que adaptarse, como he dicho, por, primero por competitividad y luego también por justicia social. Cuando hablamos de transición ecológica, se nos olvida que había pactadas, pactadas con los empresarios, fundamentalmente con la Junta de los, de los polígonos industriales, eh, un millón de euros para transición ecológica, para que estas empresas abordaran sus necesarios cambios, pactadas con ellos, eh, se han dejado en el tintero y no entendemos muy bien por qué. ¿Hace falta ayudas a las energías renovables? Claro que sí, y el ayuntamiento tiene que dar ejemplo. Y tenemos inutilizadas, por ejemplo, todas, todos los tejados de nuestros centros eh, públicos. ¿Esto soluciona el problema de la energía en nuestra ciudad? No. Pero contribuye, primero, a dar ejemplo y, segundo, a ahorrar energéticamente y también a producir algo que, por supuesto, redundará ...en menos dinero de gasto para el ayuntamiento... ...en la medida en la que consumes menos energía. <ríe> Necesitamos apoyar la economía circular. Hay estudios que dicen que se pueden crear en todo el Estado español. En España eh, 500.000 puestos de trabajo a través de la economía circular. Eh, 160.000 en la Comunidad de Madrid. Nosotros deberíamos atraer parte de esta inversión. Y también mantener la que tenemos... Porque apoyar la economía circular también es apoyar a los pequeños comerciantes. ¿Cómo? ¿Qué es economía circular si no, por ejemplo, los zapateros que tenemos casi siempre en nuestras galerías comerciales? Aquellas personas que se dedican a reparar todos nuestros electrodomésticos. ...aquellas modistas que también tienen negocios y que permiten que arreglemos la ropa y no tirarla a los pocos usos. Eso también es economía circular y eso también es algo que se debería incentivar. Como siempre hemos dicho, la rehabilitación y la vivienda como eje de los empleos verdes. Nosotros y nosotras queremos... Se si invirtieron un millón de euros... En rehabilitación. Es verdad que, como siempre, pagamos tarde y mal, pero se invirtieron un millón de euros y quiero recordar que en estos presupuestos también está ese millón de euros <coughs> para ascensores y rehabilitación. Hace falta mucho más, hace falta invertir mucho más, no solo en subvenciones, sino también en actuaciones propias del ayuntamiento, porque conseguimos ahorro energético, porque conseguimos ahorro para las familias más humildes. ...y porque hacemos justicia social organizando la vida de la gente... ...de manera que eh, el consumo disminuya y que los gastos y las cargas también disminuya. Necesitamos vivienda pública en régimen de alquiler. Y aquí le digo al señor alcalde que los acuerdos están para cumplirlos. Y con nosotros y nosotras que no cuenten si no va a haber vivienda de alquiler... ...en un número significativo en nuestra ciudad... Ya lo hemos dicho muchas veces, se lo volvemos a repetir.